Y cuac nion trin se it la jungatca, it Dios y un catca. Ni ma es Cristo. Nemia y Dios, ni man sano Dios. Y conte, y Nemia y Dios, y cuac noche un traslamaxe un catca. Dios o que chichi noche un traslamaxe unca, ni mantle ñol y te chcopa un y es juan trastohlio. Chit unca, ni o no chichi y trastole sin Dios que te maca un emilistli y juan para no chipa. Ni man un emilistli que te maca tlahuizli, y juanochitlacatl no que maca cacica matilistri. Y en tlahuizli un catca un squasqualtin tlacame, ni man squasqualtin espíritus. Ni mayehuame chuelis que se huilla un tla Dios o cuatitlan se y, y toca Juan. Jehová hubo ás que testigo, ni mao machistico de un tlawihli para y con noche me Juan, Jehová un tlawihli, Jehová y yeh sante machistia y te pa un tlawihli. In tlawihli Jehová melawak, ni mao y panin para noche traga el matis un tlah tlamach Jehová Un Jehová un ni mía y panin más que Dios o que chiste un tlalticpactri te chico yehua, un tlalticpactracame chuquishmatque. Uual la gente chon hebreos, ni un hebreos chuquizelisque. Pero no chimes un yehua o que seliske ni maí te chotlan el tokaque, o kinkawili para oxepa o, o nochisque, y conejo Dios. Yehua un no y conejo Dios, chpampayisque o min tata, no soy minana. Y EHO que <tose> en Dios o para o que hitech. Ni man un EHO trato ni uno chiv ni no y te ni man te machte Ni man o te kitake Un guailis li EHO pampa y sente Juan o no testigo y copa Cristo y cuanco y Jehová y no charto que chime que pilla, y cañiway de trasoftalís Moisés o Kitema kak un pero un hijo de Tetrasóstalis, Jehová de Excelíske, ni mauntli melawak o cuáki Jesucristo. Shkamanya káskita ya Dios, pero hízente conezin ya sin san nuya kítrasóstla, Jehová